Volver a la cuarentena o vacunarnos. Es simple. Que alguien me llame, que me diga lo valiente. Esa persona que no se quieren vacunar, que llame. El por qué no se quieren vacunar es algo totalmente absurdo. Quien les habla lleva tres dosis. Tres dosis. Me puse la tercera en este mes, me parece, sí. En este mes de octubre. Y a los ocho meses, de seis a ocho meses me estoy poniendo la cuarta dosis. dos. ¿Quién les habla? Porque a mí no es verdad que me van a coger friendo batata con el COVID. Ya yo pasé por esa experiencia. Gracias a Dios me dieron todos los síntomas, pero fue algo leve. No, no tuve que ir a internarme. Lo superé en cuarentena, trancado en mi habitación. ¿Eh? Tuve que a cuartelarme obligatoriamente y de verdad que no es una experiencia muy grata. Entonces, vamos a vacunarnos. Tenemos una llamadita 809-725-0505. Buenos días. Gracias, gracias, Roberto. Buenos días. ¿A quién tenemos en la línea? ¿A su nombre, caballero? Gregory Polanco, Roberto, de Pueblo Nuevo. Adelante, Gregory Polanco. Sí. Sí, sí, gracias, gracias. De acuerdo 100% Roberto, con la vacuna. Yo me he puesto tres. Y viene otra, otra y otra. Estaré de acuerdo y voy y a tía tranquilo y me la pongo de nuevo otra vez. No hay problema. A toda la ciudadanía por favor, para que salgamos de esto ya de una vez por todas, a vacunarse El que no lo ha hecho, que empiece a vacunarse. Gracias, Roberto. Gracias, por tu Ciudadanos así. Señora, que no podemos estar en esto. Entonces, ya comenzaron. Tenemos un video ahí, señor director. Miren a esta señora. Tenemos llamadita. Ok, vamos a hacer la llamada. Luego, señor director, el video que tenemos, el número uno, para que ustedes vean la gente reclamando que le están violando su derecho porque no lo dejan entrar sin vacuna. Oigan, tenemos llamadita. Buenos días. Buenos días. ¿A quién tenemos en línea? ¿Y de dónde, por favor? Desde Nueva York. ¿Des qué parte de New York? De Brooklyn. Desde Brooklyn. Adelante, Brooklyn. Su nombre, es de, mi doña. Mi nombre es Lucy. Dígame, Lucy adelante. Mira, yo estoy de acuerdo que si ellos no se quieren vacunar, que lo no dejen que se mueran. Ay, no. Porque ay, no, dime, doña. mi amor, si es por el bien de todo. Claro. Ya yo, ya yo tengo mis dos vacunas y tengo apoyo para mi próxima vacuna. Entonces, si ellos no se quieren vacunar. Muy que bien. lo dejen, que se mueran todos. Muy bien, pero no, eh, eh, la muerte no se la podemos desear a, a nadie, mi doña, no. Lo que tenemos que seguir nosotros como comunicadores, esa es parte de nuestro trabajo, seguir, seguir, dándole, dándole a, eh, eh, encima de la piedra con la gota de la insistencia de que se vacunen, De por Dios. Yo quiero que alguien de esas personas que no se han vacunado, yo quiero que me llame una persona que no se haya vacunado y que me explique a mí el por qué. Esas teorías baratas de que un chip, de que eh, la bestia, de por Dios. Di que, que a Roberto Neri le, le metimos un chip con tres dosis que tengo. ¿Para qué? No, no, pero yo quiero saber, ¿para qué a Roberto Neri? Dígame, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué a mí de que los chinos van a ponerme un chi? ¿Que Bill Gates me va a poner un chip. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo quiero saber ¿para qué? Ahora, los que no se han vacunado, que le ponen, lo entuban y se mueren. Eso sí yo sé para qué lo entuban. Es para prácticamente ya tratar de salvar la vida que en los, en los mejores casos sobreviven. Pero en la mayoría ya cuando usted lo entuban, ¿Eh? En una unidad de cuidado intensivo vea. Vamos a dar los buenos días A nuestras compañera señores Ya comenzan a llegar ¿eh? Vamos a tomar esta llamadita última Para entonces ya dar los buenos días A Videlki Duartes que está aquí con nosotros Buenos días ¿A quién tenemos en la línea y de dónde? Buenos días ¿Se fue la llamada? Se fue Ok, vamos entonces a aprovechar esta ocasión para ya comenzar, señores, esta gente coge un, un fin de semana largo, eh. Le damos los buenos días a la heredera, ¿eh? Un apellido fuerte, ¿eh? La periodista Viderki Duarte de la dinastía del Patricio Juan Pablo Duarte. Buenos días, Videlky. ¿Cómo Buenos estás? Buenos días, Roberto. Buenos días a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través tanto de la señal de telenor Canal 10, Canal 310 en alta definición, como los que nos ven en Estados Unidos por el 10-14 de Canal América vía Optimus Cable. Nosotros felices de estar aquí compartiendo con ustedes todas las informaciones en este martes 19 de octubre, siendo el Día Internacional de la Prevención y la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por eso yo hoy soy la chica de la pañita, rosada. Cuidado, cuidado, ah, Ey, Cuidado, que eso fue lo primero que hablé aquí, ¿eh? Roberto no Cuidado, se ¿eh? Claro. Yo me Yo... identifico mil por mil con la lucha, con esta fatal enfermedad que lamentablemente, en el caso mío personal, eh, me arrebató a dos seres queridos muy cercanos, que son mis padres. Ambos fallecieron producto de cáncer. Tenemos una llamadita para irnos a la pausa. Vamos a ver a quién tenemos en la línea. Buenos días. Sí, buenas, buenas tardes, hijo de no? Dios. Te habla Juan Alvarado desde de la ensanche Hermanas Mirabal. Siempre Juan, en sintonía contigo. Juan Alvarado, espérese sí. que todavía es buenos días porque todavía no está. Sí, disculpa, disculpa. Buen, buenos Ad, días. Adelante, sí, buenos mi querido días, Juan días. Alvarado. Adelante. Sí, oye, ¿qué es lo que está pasando? Muchas personas se están quejando en, en diferentes restaurantes, bancos, etcétera, que no lo quieren dejar entrar. Pero lo que no entienden, más allá de una duda razonable... No. Que si tú no estás vacunado, es porque es opción tuya. Tú no, tú no te quieres vacunar, no te vacunes. Pero también eh, los dueños de supermercados, de bancos, etcétera, tienen el mismo derecho, tienen el mismo derecho de no dejarte de entrar, hermano. So, claro. Pues, ¿Entiendes lo que te digo? Usted, usted está clarísimo, Juan Alvarado, usted está claro. Eso hermano, un abrazo fuerte, fuerte, pero tierno. Dos veces te quiero. Bendiciones de los altos, hijo de Dios. Recíproco igual, merecida bendiciones. la recibimos igual para usted y su familia. Mire, ha, ha dado en el clavo, Juan Alvarado. Mire, usted no quiere vacunarse. Quédese en su casa y pida por delivery. No, sa no salga a zarar la vida porque ahora... Ah, se ha Roberto. Sí. Porque, sí, porque el que sale sin vacunar. Mira... El que sale sin vacunarse, te, atentando primero con su vida, de que le dé el COVID. ¿Tú sabías que una persona con COVID contagia a seis personas? Sí. ¿Eh? Mínimo. Y la variante Delta se contagia hasta de mirarnos. Hasta de uno mirarse ya uno está contagiado con, con COVID, con esta variante. Entonces, si usted no se va a vacunar, si usted no quiere que le pida la tarjeta de vacunación, no salga haga la calle Sara a la Vida, quédese en su casa. Sí, usted me excusa, perdón, ¿eh? Si usted se ofendió, más ofendido somos nosotros los que queremos vivir, los que queremos que nuestro, nuestros ancianos, nuestras personas mayores, nuestros hijos no lleguen con un jodido COVID, porque usted, por irresponsable, sale a la calle sin vacunarse, sin mascarilla, ¿eh? porque ahora es fácil identificar. ¿Eh? Usted sabe que lo, que, lo que yo voy a hacer Donde yo llegue y una gente no, no tenga la vacuna Lo voy a mirar, lo voy a señalar ¡Ueje, ueje! ¡No está vacunado! Como los muchachitos de, de, de, de... Ah, Como el chavo de los ocho Exactamente eh, y me decía, ratero, ratero, ratero, el pobre chavo ¿A qué le vamos a hacer? ¡Ueje, ueje! ¡No está vacunado! Señores, la moda de vacunarse Es eh? vacunarse Todos a vacunarnos Porque no hay de otra Vamos a la pausa eh, Pero antes miren ustedes Esta escena de esta señora porque cumpliendo, cumpliendo ¿eh? las medidas de salud pública que nos favorece a la mayoría de dominicanas y dominicanos, ella está reclamando. Escuchen ustedes ahí. ¿Van a recibir ustedes? No, sí. paso un yo también sí. voy a recibir. ¿Tienen la tarjeta de conocimiento? No, pero eso no es obligatorio. ¿Los derechos fundamentales? Aquí, Nosotros somos de libre comunicación. Nosotros tenemos un, dere un derecho de expresión y usted no lo está guardando. Nosotros también podemos manejarnos libremente porque mientras la resolución se reconoce, princesa, estas leyes no están para ser implementadas en nuestro territorio. A nivel mundial, se revocó la vacunación universal. Amor, tú me tienes, Oye, tú me tienes que asistir igual porque eso es. Oye. Eso me lo pusieron a mí a mi nombre. Es dinero mío, entonces ustedes están robando. Entonces yo me voy a levantar contra una demanda, porque ustedes me tienen retenido lo mío. No se le está negando. En ningún momento se le está. negando. Pero yo te paré en la puerta aquí cogiendo sol, pudiendo entrar. Y mira, también ellos, digo, aquel señor tiene su vacuna. otra vez, ¿verdad? ¿Está todo para adentro? Dígame, vamos a va? Sí, ¿Tienes su tarjeta de vacunación? La tarjeta yo llamé meí, no y no no trae la persona. La tarjeta de vacunación. Es que Ah, pues está bien. Sí, sobre ok, entonces. No va a pasar, dice, no porque el mismo estado que lo está haciendo. Es una orden presidencial.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 y mujeres no se ponen de acuerdo mañana 8 de la mañana a esa señora Wendy eh, que merece todo el respeto pero yo creo que la falta de ponerse la vacuna le ha afectado algunas, algunos sentidos como el sentido voy a quedar callado para no ofender ¿eh? pero mi hija, mi hija no es obligatorio que a ti te abran la puerta de un negocio principalmente privado en mi casa yo dejo entrar a quien yo entienda, en mi negocio yo dejo entrar a quien yo entienda que puede entrar. O sea, yo no entiendo la lógica de, de las personas que todavía están con esa mente de por Dios. ¿Quién eres tú para prohibir que manden remesa aquí a República Dominicana? Pero ven acá, y el loco nos estaba poniendo.